Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Señorita Ima. Mirsa, buenas noches. Hola, Manuelito. Buenas noches. Hola, Manuelito. Buenas noches. Buenas ¿Sí, noches, doctor. Buenas noches, compañero. Guillermo. Buenas noches, doctor. cada día más pelucona. Espera, hijo, voy a entrar en mi clase, un momento. Otro buena noche, compañero, buena noche. buenas noches. Buenas noches, gusto observar. Manolito, ¿cómo estás, Manolito? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno, Manolito. Buenas noches con cada uno de los miembros. Eh, Habiendo se otorgado el tiempo prudencial para el desarrollo buenas noches, de la sesión, vamos a dar por iniciada la misma. En este aspecto, procedemos con el registro de asistencia correspondiente. Para ello, agradecemos que cada uno de los miembros proceda a validar su asistencia. Doctor, buenas, ¿Sí? noche. buenas noches. Se disculpe. Michael Derón Ramos, acabo de entrar recién ahorita. Sí, justo vamos a pasar a asistencia, le vamos a dar un tiempo para que pueda incorporarse. Gracias. Ok. A ver. ¿Avanto Chávez. Avanto Chávez. Presente doctor, buenas noches. Buenas noches. A Equipa Guamans. A Equipa, Flora Equipa. Flora Equipa. Mirza Alvarado. Mirza Alvarado. David Ambrosio. Presidente, doctor. Ambrosio. Ambrosio, presente. Luz Arapa. Presente, Luz profesor. Arapa. Presente. Yuhu. Luz, buenas noches. Buenas noches. Ana Sonitas. Ana Sonitas. Presente, doctor, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Octavia Ayón. Octavia Ayón. Presente, buenas noches. Buenas noches, Octavia. Miki Calderón. Presente. Presidente, doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Tatiana Canales, Tatiana Canales. Tatiana Canales. María Cárdenas, María Cárdenas. Presente, doctor. Buenas noches. Sí. Miguel Carpio. Miguel Carpio. Doctor, disculpe, mi presente. Ok, mira, es. Buen asistencia. Gracias, Miguel, Cal... Miguel Carpio. Miguel Carpio. Nancy Cruzado. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas Díaz, Edith Díaz, Edith Díaz, Edith Díaz. Calam. Presente doctor, buenas noches, Díaz Calderón. Buenas noches, Edith. Gracias. Paula Díaz. Buenas noches doctor, presente. Buenas noches, Paula. Daniel Guevara. Presente doctor, buenas noches. Buenas noches, Daniel. En Maleiva. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Victoria Taumán. Está en una zona, doctor, donde está fallando el audio. Victoria Taumán. Doctor, está en una zona donde está fallando su audio, la señal. Por favor, que trate de... Pero figura acá a un momento. Conforme. Indiquenme un favor en todo caso que cuando menos se escriba por el chat. Víctor Yachtouman. Trate de registrar en todo caso su asistencia por medio chat. Me confirma un favor. Luis Lucano. Presente, doctor. Presente, presente. doctor me presente Sí, sí. Gracias. Bukan Disculpe, doctor. buenas noches. Somos aputo ya todavía, si ¿Sí entra otro, otro no puede entrar antes. No sé si llamo todavía o le llamo. Somos a Rojas. un momento, ahorita no a validar la asistencia que que no puede registrarse. Y otro, gracias. José Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Gracias, José. Janina Marín. Presente, doctor. Gracias, no, Janina. Victoria Martínez. Victoria Martínez. Presente, Victoria Martínez. Oh, listo. Victoria, gracias. Buenas noches, Miguel Noriega. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Judito, pregúntame. Doctor, presente, buenas noches. Buenas noches, Judith. Alejandra, por Buenas noches, Alejandra. Carmen Ramírez. Carmen Ramírez. Mónica Ramírez. Buenas noches, mi querido profesor. Presente. Buenas noches. María Ramos. María Ramos. María Ramos. David Ramos. David Ramos. un ratito, José. Eduardo Rodríguez. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Presente, doctor. Brian Rodríguez. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. David Rojas. Doctor, mi compañero de cirugía comunicó que no iba a poder asistir el día de hoy. Digo que por favor le de acá. David Rojas. Mi compañero David Rojas me informó que en unos problemas no puede ingresar hoy día a clases. Guillermo Salazar. Guillermo, Guillermo Salazar. Salazar. Guillermo Salazar presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Saraí Sarmiento. Saraí Sarmiento. Alfredo Sedano. Alfredo Sedano. Con Máximo Buenas noches, presente. Bueno, buenas noches, María del Songo. María Elzongo Marco Chupe presente doctor buenas noches Buenas noches Marco Teofilo Valenzuela Doctor presente buenas noches Buenas noches Teofilo Natalia Vargas Natalia Vargas Alex Vega, Alex Vega, Justo Villano, Justo Villano. Presente, doctor, buenas noches. Gracias, Justo. Milagros Yactayo, Milagros Yactayo. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Milagros. Estefanicea, Estefanicea. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Jesús Úñiga. Jesús Úñiga. Jesús Úñiga. Alcides Calderón. Alcides Calderón. Mierta Monroy. Mierta Monroy. Presente, doctor Monroy. Buenas noches. Buenas noches. Rodolfo Vizaga. Rodolfo Bisaga. Buenas noches, profesor. Presente. Uh, buenas noches, Rodolfo. Nilton Tito. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor saludarte. Mayra Mera. Presente, doctor. Buenas noches. Rosa Chirinos. Presente, Rosa Chirinos. doctor. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches, doctor, doctor Rosa, buenas noches. Saludarte. Mayra Mera. ¿Listo? Presente, Mayra doctor. Mera. Presente doctor, buenas noches Mayra, mera. Buenas noches, gusto saludarte Ruiz Castañeda Presente doctor, buenas noches Buenas noches Roger. Norma Castillo Norma Castillo Loaiza Wilca Guaman. Loaiza Wilca Guaman. Julie Huelcabamán, Julie Huelcavamán, Roxana Mendoza, Roxana Mendoza, Pedro Coronel, doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Pedro. Emilio Somoza. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Oberkispe, Overquispe. doctor buenas noches, presente, buenas noches, Hans Centurión, Hans Centurión, presente. presente, buenas noches, doctor me escucha, buenas noches, Hans Centurión, sí no, me escucha doctor, presente, buenas sí. noches, listo Hans, muchas gracias, Edson gracias. Faustino, Edson Faustino Edson Faustino Manuel Yataco Manuel Yataco ¿Algún miembro que esté pendiente de registro de asistencia? Si pueden levantar la manita, por favor Alejandra Ramos Alejandra María Alejandra Ramos, ¿cierto? Sí, Alejandra. Alejandra Ramos. Vamos a continuar. ¿no? Alex Vega. Presente, doctor. Buenas noches. Alex, buenas noches. Mm, Janet Castillo, ¿no? Sí, doctor. Buenas noches. Janet, buenas noches. Un gusto saludarte. Y de ahí tenemos algún otro miembro, Alcides, creo, está con el activado. Calderón, Peche, sí, Manuel, doctor. Peche, sí, listo, validad tu asistencia. Doctor, la compañera Ramos Campos ha escrito que su audio no lo podía activar, por eso no le ha contestado. ¿A María? Sí, Campos Alejandra. Alejandra, ok. Buenas noches. ¿Segura? Levantaba tu Miguel Ángel. Miguel Ángel Carpio, ¿no es cierto? Sí, doctor, gracias, doctor. No, no. Ahora no escuché, el doctor. Ángel la Carpio estén. Listo. Vale, tu sí. asistencia. Pedro Coronel. Gracias. Presente, doctor. yo he pasado, lista. Do listo. Doctor, el, una disculpe la molestia el compañero Víctor de Atahuamán. Está justificando su asistencia por el WhatsApp grupal, me indica porque no puede ingresar por las lluvias que hay en su sitio. Ok. Gracias, doctor. Janet Castillo, ¿algún punto adicional? No, doctor. Bueno, seguro levantar tu manito, disculpa, por eso te consulta. Ya, perfecto. El día de hoy nos toca tratar los tributos municipales. Dentro de ello, eh, dentro de la fase... Eh, de actividades previas, vamos a tocar también un punto esencial que es en relación también abordando una parte de los arbitrios. En este sentido, vamos a compartir con ustedes una lectura que es en el aula virtual, pero esa razón de... No quieren, mamá, El consejo pues, en este caso. Buenas noches con cada uno de ustedes. Eh, en este caso hemos compartido con ustedes la lectura número 3 en su efecto previo al inicio de la sesión. Solo vamos a pedir que, bueno, vamos a dar unos 30 minutos para que en este caso puedan revisar lo que es la página 44 y 45, ¿no?, de eh, lo que es los el impuesto previales y las finanzas públicas de los gobiernos locales. De acuerdo a ello, eh, vamos a poder también dar inicio, en este caso, a la sesión para vincularlo a las actividades previas. ¿Me pueden confirmar si todos han recibido el material proporcionado? Doctor, ¿qué página dijo? Disculpe. Solo no, no, la 44. Pero la lectura es de 24 o 25, ¿no? 44 y 40. No, no, no, no. Sí, profesor. Del, del, ¿No? Claro, a ver. En eh, la página 2 del archivo, 2. 2 y, bueno, la 2, esencialmente 2 y 3, casi, ¿no? De Ahí ha sido un cuadro. La 2 y 3. Y en su defecto, bueno, cada hoja está asignada con la hoja número 44 en la parte inferior derecha, inferior izquierda y 45. Sí, no sé si se logra visualizar, ¿se pueden confirmar? Está bien, profesor, no hay problema. No, doctor, sí, doctor, gracias. Oye. Sí, perfecto. Alex. Alex, figura levantada tu manito. Sí, doctor, me había olvidado de bajarla, pero sí, no ah, había visto, allá, el, no había visto el índice. No, de, no te de, preocupes, de... Alex. Disculpe, gracias. 3 no, y 4, no, ¿no? Sí, o sea, la página 2 y 3 del archivo o en su defecto, la página 43, disculpa, 44 y 45. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Disculpe. No, la parte me... introductoria. Perfecto. Quedamos al pendiente de cualquier situación. Vamos avanzando con ella. ¿Dónde está el autor? ¿Dónde está el, el tema? ¿El tema 11? Es? ¿Qué, te ¿Qué clase es? No, ya les pasé por WhatsApp la lectura. Solo es media hora, o sea, solo para poder precisar unos puntos sobre el impuesto previo. Ya, entonces, en media hora, ¿no, doctor? Este, ¿Nos conectamos de nuevo? Pues, Bueno, normal. Pues, Si tienen alguna complicación, pueden desconectarse. A ver, vamos a dar un tiempo prudencial Son 8 y 11, 8 y 40. 8 y 40. Ya, doctor, sí, porque 8 y la 40 verdad... 40 renovamos nuevamente, sí. No, okay. internet. Gracias. Una, disculpe la palabra, una cochina. <risa> Corre, no, ya, no entonces Pero hay que tratar de mantener el orden. De... <risa> Listo, sí, ok, Gracias. Internet. Okay, okay. Gracias. La necesito que me está diciendo eso. Está... No, ahí abre los ojos, los de los... No. El doctor es el encargado... ¿no? Doctor. ¿Sí? Disculpe la molestia, yo no estoy agregado en ese WhatsApp, no sé si podría agregarme. Se pasó el inga, a ver un momento, un poco. Eh, doctor, muchas gracias. Puedes ingresar al chat de la presente sesión, por favor. Ahí vas a ver un mensaje, le das clic y e inmediatamente te va a derivar a la lectura. Disculpa, al, al grupo de WhatsApp. Voy a pasarles acá también el link de la lectura, pero ya en el aula virtual. Doctor, por favor, dijo la página 43, 44, por favor. No, 44 y 45. Ok, gracias. Listo, acá en el chat también les estoy pasando el link para la lectura, fácil. Es el link para la lectura y por el grupo de WhatsApp también les estoy pasando el chat. Sí, no sé si pueden confirmarme en este caso. Han recibido el link. Le dan clic al link. ¿Todo correcto? Gracias, doctor. Yo ya tengo el link. Muchas gracias, doctor. Listo, no se preocupen. Quedamos al pendiente. muchos saludo. Gracias, doctor.